Sí, CJ. No no, uh, sí no, sí, Bye. Sin salir no crezco, sin beber no puedo estar aquí Necesito un poco de hijab y mi porro, oui. Con mi pepe cerca esperando al resto la manada Para hacer el corro y soltar nuestras parrafadas Los caritos de moda, tu zorra y tu pasta me la pela. Recorro la Florida entera y la alarma suena Las 7 de la mañana a la hora componer Mientras grabamos este tema nos ponemos revés. Decena de revés Decenas de ideas me llaman y yo la suelto aquí Fucking money, fucking ella no quiere mi cama y otras se mueren por mí grabando paso de todo esto me ayuda a ser feliz ella que quiere ser bueno pero nunca cierra tengo mi ideas y a mí dando guerra te viene o te queda fue mi parte pro flipando con mi hermano de vuelta al barrio vamos juntos cantando reíbiendo pa' el grillo fumando escuchando. Llegamos tragos, lo soltamos y somos los varios Y de corazón, siempre se adormamos No caso fluyo sintiéndolo desde que era un enano Con saicos pues, pues, y poniendo clásico en el bajo Aunque pasen los años, rareal real se sigue valorando Prefiero a unos cuantos que a mis payasos Solo con los humildes tratos. no quiero faltar a mi lado Me muevo con los más puros, representando yo Representando Moviéndolo, viviéndolo, mi Mister Techo, techo, mente en otro sitio, cruzándonos por dentro, dentro viéndolo, viviéndolo, mis techos Haciéndolo, sintiéndolo, techo, haciéndolo, sintiéndolo Por esto miranos, somos diferentes al resto mente en otro sitio, por, por esto, dentro puta, que esto suene Pasando la moneda, pasando los marrones, pasando de la nena Estamos haciendo leña, haciendo que esto suene Skydive, el límite, difícil que nos frene oh. Hip Hop, I like that Hip Hop, I like that Hip Hop, I like that Hip Hop, I like that